En el primer problema se pide que si la derivada covariante de la métrica se anula, entonces los símbolos de Christoffel tienen esta forma. Recuerden que los símbolos de Christoffel los definimos como los coeficientes que multiplicaban a la base de tal manera que la derivada de un vector permaneciera en el espacio vectorial. Y a eso le llamamos símbolos de Christoffel. Después apareció esta combinación cuando dedujimos las ecuaciones geodésticas y les dije que eso pasaba porque la métrica con la derivada covariante que definimos satisface que anula a la métrica. Existen muchas derivadas covariantes, dada una variedad diferenciable, se pueden, una derivada covariante nos permite conectar un espacio tangente con otro, por eso también se le llama conexión. Y resulta que hay una conexión en particular, que se llama de levi chivita y, y hace que la derivada covariante de la métrica se anule, y es la única. Entonces, de todo el espacio de derivadas covariantes, la derivada de levi vita escoge a una. La derivada de Levi La conexión de levi vita anula a la métrica, que significa que su derivada sea cero. Y cuando eso pasa por la forma en la que definimos la derivada covariante sobre tensores, si hacen eso igual a cero y juegan con las combinaciones de los índices, van a poder mostrar que obtienen esta relación. ...para los símbolos de Christoffel. Entonces, los símbolos de Christoffel tienen esta forma, si solo si, la métrica es cancelada por la derivada covariante, definida con estos mismos símbolos de Christoffel. Aquellos que el... nos permitieron definir la derivada covariante, ¿bien?, en los problemas 2 son simples eh, aplicaciones de la, del la gimnasio de índices. Dada la definición de los símbolos de Christoffel y su relación con las derivadas de la métrica, derivadas parciales, recuerden, coma es derivada parcial, punto y coma es derivada covariante. Entonces, unas, unas identidades que son útiles son estas que los símbolos de Cristo, existe una combinación de los símbolos de Christoffel con los índices abajo tal que es la se puede escribir como una derivada parcial de la métrica noten que esta, este tipo de relaciones vienen de las definiciones de la métrica y de la forma en la que actúa la métrica con los objetos en particular este objeto con los índices abajo que sería el símbolo de Christoffel, nosotros lo definimos con, un, con el primer índice arriba. Este objeto pues, es, se define así: bajamos el índice con la métrica. La segunda identidad también es muy útil porque nos permite relacionar derivadas parciales de la métrica con derivadas parciales de la métrica, con derivadas parciales de la métrica inversa. Esta es una relación que se. que satisfacen también las matrices. Recuerden que la métrica con los índices abajo satisface las propiedades de matrices. Entonces, esta es una identidad que. Eh, quizá en algún momento en sus cursos los de álgebra lineal pudieron ver. Y esta es una más, una aplicación más de. la definición de. El, los símbolos de la expresión de los símbolos de Christoffel mediante esta esta forma de hecho también se puede comenzar definiendo los símbolos de Christoffel así y mostrando que para la métrica se anula entonces podemos hacer cosas semejantes construir geodésicas definir una conexión en el tercer problema, se nos da un espacio de dos dimensiones, que tiene coordenadas u y b. Noten que hay un signo menos, y eso quiere decir que se trata de un espacio-tiempo. Como tenemos el espacio, escogí las coordenadas u y b, y es en ese orden. Entonces, la primera, de acuerdo a nuestra convención, es la coordenada t, la coordenada temporal es la que va a estar asociada con la primera componente. Y entonces, este es un espacio de dos dimensiones. Solo que, bueno, el, si siguen cursos más avanzados, verán que esto tiene algo de parte Este espacio-tiempo es muy particular. Por ahora nos basta decir que es una coordenada asociada al tiempo y una al espacio. Y entonces nos piden que encontremos las ecuaciones geodésicas, que las resolvamos y dibuj dibujemos las trayectorias en un diagrama de espacio tiempo. Esto lo hago para que noten que las ecuaciones geodésicas, cuando nos piden resolver las ecuaciones geodésicas, nos piden información sobre las trayectorias de las partículas que podamos decir, dada la métrica, cómo se comportan las partículas. No es el que podamos escribir las ecuaciones y ahí están, que se queden ahí quién sabe qué lo que signifiquen Al contrario, es el espacio-tiempo tiene la información, nos está diciendo cómo se van a mover las partículas. Si lo pensamos desde el punto de vista físico, pues es, estamos entendiendo cómo se mueven las partículas libres. Recuerden que cuando decimos que un, una partícula se mueve sobre un eje decir, que en un espacio-tiempo, lo que estamos diciendo es que se mueve de, mediante las trayectorias naturales, no, no hay fuerzas. Y vamos a interpretar ese... Esa trayectoria como la presencia de un campo gravitacional. Bien, y también esto de resuélvelas, aunque es bastante general, pues si tienen un conjunto de ecuaciones, dos ecuaciones diferenciales parciales acopladas por resolverlas, lo ponen en cualquier programa y los va a resolver. El objetivo es que vean cómo son que entiendan cómo se mueven las partículas y que además que existen soluciones triviales. ¿no? Por ejemplo, la solución cero puede ser solución a las ecuaciones geodésicas y no nos da información. El otro, el 4, se trata de un, una superficie muy conocida que es un toro de revolución. Y sobre el toro como ya tenemos, podemos hacer geometría sobre su superficie. Y en particular nos, nos dan la forma de la métrica, que es esta que está acá, y nos piden que calculemos los símbolos de Christoffel y las ecuaciones geodésicas. En el caso del toro, las ecuaciones, las, la solución a las ecuaciones geodésicas. Hay dos que son, bastante, que son muy fáciles, que corresponden a los paralelos y a los meridianos. Y eso lo pueden mostrar diciendo que para phi constante y para psi constante son solución a las ecuaciones geodésicas. Bueno, va, por ahí hay una sutileza. Sin embargo, no son las únicas. Y van a ver que las ecuaciones son bastante complicadas. Y el, bueno, la solución general contiene curvas que se enredan sobre el toro. Esas curvas no son tan fáciles de describir eh, paramétricamente. Lo podrían hacer, otra vez, resolviendo numéricamente las ecuaciones y poniendo valores iniciales adecuados para los vectores tangentes y ver ese tipo de curvas, que esas que se enredan. Sin embargo, analíticamente no tienen... Bueno, las propiedades que tienen no nos interesan tanto para el curso. En el problema 5 es una aplicación interesante sobre el límite newtoniano. Dada una métrica, cuando uno escribe las ecuaciones geodésicas, pues espera que se recuperen las ecuaciones de movimiento newtonianas. Y a fin de cuentas, las ecuaciones geodíficas mostramos que eran las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, en este problema en particular, lo que se pide es hacer un cambio de coordenadas, suponiendo que el, la transformación de coordenadas nos pone en un sistema de referencia que no es inercial. Es un sistema que gira con una velocidad angular. Entonces, el bueno, pues ustedes pueden imaginarse cómo hacer una transformación de coordenadas entre un sistema cartesiano y un sistema que está rotando. usted simplemente tomar las coordenadas polares y suponer que el ángulo phi es el, este omega por el tiempo. Bien, porque además nos están diciendo que el eje de geometría es el eje Z. Y cuando calculemos las ecuaciones geodésicas, noten que esto es un espacio-tiempo. Esto vive en cuatro dimensiones. Pero nos piden las ecuaciones geodésicas para la parte espacial: X, Y y Z. Y eso, como como se va a ver, es como, piensen que esto es un disco que está girando y nosotros vivimos sobre la superficie del disco. Entonces, ese, eso, ese sistema lo podemos describir desde el punto de vista newtoniano, ¿no? Porque aparecen las fuerzas de Coriolis y la aceleración centrífuga. Entonces, esos términos van a aparecer aquí de manera natural de las ecuaciones geodésicas, simplemente quiero que se den cuenta que están ahí, que los identifiquen. El procedimiento es muy sencillo, hacen la transformación de, de coordenadas, encuentran la métrica, las geodésicas, identifican de las geodésicas esos elementos que les dije, las, las, las fuerzas ficticias que aparecen en la mecánica newtoniana, porque es el mismo problema, lo que estamos haciendo es cambiar la descripción. El problema físico es, es, estamos sobre un disco que está rotando con velocidad angular constante y nosotros vivimos sobre la superficie del disco. Bueno, el problema 6 es, el, noten que el elemento de línea se parece al de una esfera, pero el segundo término de la derecha es un seno hiperbólico, a diferencia de la esfera que es un seno. Un seno circular, entonces el, matemáticamente van a ser semejantes como se obtiene el tensor de Riemann, solo va a tener una componente que es diferente de cero, pero el espacio tiene una geometría diferente porque no se cierra sobre sí mismo. La, la esfera es una esfera, es una superficie compacta. Este al ser un tener una componente hiperbólica, no se cierra, pero resulta que va a tener una curvatura constante. Entonces, es algo semejante a una pseudoesfera. ¿Bien? ¿Tienen preguntas hasta acá? Entonces, en el 5, si ¿sí entendí bien, es hacer una transformación para que el sistema sea inercial. No. No, tú piensa cómo haces una transformación de coordenadas para un sistema. Imagínate que está, que vas a describir el movimiento de una partícula sobre un disco que gira con velocidad constante, omega sobre la superficie del disco pues, pones coordenadas no x y, y, y z cómo pasas de esas coordenadas a las coordenadas de laboratorio eso es mecánica clásica es una transformación dices pues el x del cilindro del disco va a ser x prima pero se está moviendo con una velocidad eh, omega. Entonces el ángulo, pues ya no va a estar, en vez de ser phi, de las coordenadas esféricas, va a ser omega t, porque phi está variando. ¿Sí? Y teta, como esto está alineado con el eje z, ese sí no cambia. Queda más claro? Sí, ya, ya quedó más claro. Gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, el cálculo de los tensores de curvatura y de los símbolos de Christoffel es directo, pero requiere mucho trabajo. Son páginas y páginas de cálculo. Si bien es importante saber hacerlo a mano, también es importante saber hacerlo um, de manera automática, utilizando programa de algebra simbólica porque lo que nos interesa son los resultados y el cálculo de estos, de estos objetos es más bien una herramienta es lo que vamos a necesitar para obtener esos resultados por eso es que me interesa compartirles esta hoja de matemática en donde el, bueno, vean cómo funciona. También me interesa que estén familiarizados con el proceso, porque si no utilizan matemática, esto bien lo pueden hacer en cualquier otro lenguaje. Porque esto, la forma en la que se construye es muy directa. Lo único que requiere es fuerza bruta, es hacer loop sobre loops. Bueno, y en este en particular definimos el, la dimensión del espacio en el que estamos trabajando. Escogí cuatro por, para que no sea útil en el futuro esta hoja. Vamos a trabajar en un espacio-tiempo. Después las coordenadas las etiqueto como T, R, Teta y Phi. Construye una métrica como una matriz de esta forma. Noten que tiene la componente más adelante vamos a ver que una métrica en general que es esféricamente simétrica se puede escribir así. diagonal, sobre la componente tt es menos f0, la componente grr es 1 entre f0, únicamente depende de r, y la parte teta, teta y fi, fi es la parte de S2 usual, es decir, r cuadrada y r cuadrada seno cuadrado de teta. Después vamos a necesitar la métrica inversa, porque los símbolos de Christoffel requieren a la métrica inversa esto es para poder hacer más eficiente el cómputo y que esté en forma de para que lo podamos meter en, lo, en un loop entonces aquí simplemente imprimo la forma de la métrica y la métrica inversa les decía es una métrica diagonal al ser diagonal la inversa son los inversos multiplicativos de los elementos. Bien. Ahora, los símbolos de Christoffel, como los acabamos de ver, tienen esta forma en términos de las derivadas parciales de la métrica. Y la forma en la que las calculamos es la siguiente. fíjense en el primer, en este término. Estamos en GXI era la métrica inversa Ajá. gx es la métrica y gx es inversa entonces tenemos la componente de la métrica inversa que va a multiplicar a derivadas de la métrica derivadas con respecto a la coordenada correspondiente que está contrayendo a el elemento del La derivada aquí no está contrayendo, entonces ese, este índice alfa, que no está libre, está libre, únicamente aparece acá. Bien, entonces esto como tal está codificado aquí, es la derivada de la métrica componentes no y beta con respecto a la coordenada alfa. Y esto va a correr sobre una suma. Recuerden que aquí estamos sumando sobre beta. Este suma sobre beta y este suma sobre beta. Bien. Entonces, como tal, esta es la definición. Simplemente es la sintaxis que utiliza matemática. Esta, esto es una lista y el arreglo cohorte. Tiene las, con, las componentes de x, y z, eh, tr, r, y p que están acá. Entonces, este loop lo que nos está diciendo, o esta suma, lo que nos está diciendo es que alfa va de 1 al número de dimensiones. Y lo mismo para no y lo mismo para mí. Bien, con esto, eh, además. Ahí está la suma, ¿eh? esta suma, ¿eh? es la que les había dicho por la contracción de los índices. Entonces con esto, este loop lo que está haciendo es recorrer sobre todos los valores de mu, sobre nu y sobre alfa. Pero recuerden además que los símbolos de Christoffel habíamos discutido, que son simétricos con respecto a los índices que están abajo. Y es lo que se impone en la siguiente línea se dice los Christoffel mu es el índice que está arriba alfa no son igual a los Christoffel no alfa que son los que habíamos calculado aquí arriba entonces simplemente estamos llenando para no repetir cálculos estamos llenando el, los espacios bien bueno y esta es una forma de decir que los que los imprimen pantalla los símbolos de Christoffel que son diferentes de cero. Es la sintaxis de matemática. Simplemente le estoy diciendo, escoge esos valores y dame el valor correspondiente que calculaste para la coordenada y para el elemento Christoffel. Entonces, este Christoffel es un arreglo. Y vean que el los que están familiarizados con lenguajes de programación, cuando definimos arreglos de más de dos dimensiones, podemos pensarlos como tensores, como componentes de tensores. Así como podíamos pensar en un arreglo de 2x2, 4x4, como una matriz, podemos pensar arreglos de 4x4x4x4, por por por y eso es un tensor. O este, este objeto... 4 por 4 por 4. Bueno, es el símbolo de Cristóbal. Bien. Ahora, el tensor de Riemann, quedamos que tiene una expresión complicada, la demostramos que tiene esta forma, mediante la no conmutatividad de las derivadas covariantes. Y les enfatice que había que darse una cuenta que es cuadrático en los símbolos de Cristófeles y contiene derivadas en los símbolos de Entonces, Lo que necesitamos hacer es sacar esas derivadas de los Cristófeles y multiplicarlos, así como ya los tenemos. Bien, así como hicimos para el cálculo de los Cristófeles, lo podemos hacer en matemática mediante arreglos. Definimos un arreglo que tenga estas entradas. Sacamos las derivadas de los Christoffel con respecto a las coordenadas correspondientes y aplicamos las, bueno, noten que la, aquí sí es importante, hay una contracción con gamma, entonces eso se convierte en una suma para gamma. Y lo mismo para este otro término, hay una suma y una contracción con gamma y eso se convierte en una, en una más Con eso tenemos el, el, el, completamente el tensor de Riemann. Aquí hay una propiedad que, le, bueno, les comenté que el tensor de Riemann tiene muchas simetrías. En general, no se calcula. En cuatro dimensiones tiene 256 componentes. Pero gracias a la simetría, solo 20 son independientes. Ya les había dicho que en dos dimensiones solo hay un, en vez de ocho, bueno, tiene ocho componentes, pero solo una es independiente. Y una de esas simetrías es con respecto a los segundos índices, alfa y beta, así como está con el índice arriba, es alfa y beta, lo que estoy diciendo aquí es que beta alfa es igual a alfa beta. Bien, y esto se rellena. Este es el cómputo, y simplemente estamos rellenándolo. Y otra vez, la forma en la que se le dice a matemática que lo imprima, es esta sintaxis. Y notamos que todo depende de f, ¿no? Pues la métrica es así. Y además solo aparecen derivadas con respecto a r, porque es una métrica esféricamente simétrica. Hay otro objeto que no, que no se los definí en la sesión anterior, pero se trata de una contracción del tensor de Riemann y se llama el tensor de Ricci. Y hay otro objeto que es el escalar de Ricci, que es la contracción del tensor de Ricci. Entonces, esta es la definición del, del tensor de Ricci es contraer el tensor de Riemann con un índice arriba y el segundo con un índice abajo. De los tres índices que están abajo, el segundo ese se contrae y el resultado es otro tensor que se llama tensor de Ricci Y como notan, la forma de hacer esa contracción es mediante una suma, porque eso es lo que significa ¿no? sumar sobre los índices repetidos. Entonces, pues aquí simplemente del tensor de Riemann sumamos sobre el índice MIR, como está aquí definido. Y el escalar de Ricci es el tensor de Ricci pero el, es la contracción del tensor de Ricci Entonces, a este objeto le subimos el índice y le ponemos beta. Le, le ponemos el mismo índice, y eso es como la traza. Entonces, eso nos da un objeto nuevo, que es un escalar. Y se llama escalar de roche Entonces, para esa métrica, que es esféricamente simétrica, esta, tiene, esta es la forma. Bueno, otro, eje, otro tensor importante para nosotros en relatividad es el tensor de Einstein que se define como esa combinación, el tensor de Ricci menos un medio de G ¿no? que es la métrica por R. Este tensor es el que va a aparecer en las ecuaciones de Einstein. En la próxima sesión vamos a mostrar, eh, vamos a hablar sobre las ecuaciones de Einstein y la importancia de este tensor. Por ahora es una simple definición. Es un objeto geométrico, pero noten que tiene la curvatura. Entonces, para construir estos objetos, el Ricci y el escalar de Ricci, necesitamos el tensor de Riemann. El tensor de Riemann contiene la información de la curvatura, tiene la geometría del espacio. Por lo tanto, este G contiene esa información, solo que no contiene toda. En un espacio de cuatro dimensiones, les dije que Riemann tiene 20 componentes independientes y este G, al ser, bueno, Ricci, tiene 10 componentes independientes nada más. Va a resultar que este tensor de Einstein también tiene 10 componentes independientes. Entonces, del espacio-tiempo, la información sobre la gravedad, lo que está relacionado con la física, está contenido en esas ecuaciones. En las ecuaciones de Einstein. Y es lo que nos va a decir. De todas esas... De toda la información geométrica que podemos tener de un espacio-tiempo, la que nos va a servir es la que está codificada en este tensor de Einstein. Eso nos lo van a decir las ecuaciones de Einstein. Bien. Y aquí simplemente se dice otra vez que nos impriman las componentes diferentes de cero y el... Muchas veces Vamos a Es, es más útil de utilizar las, ecuas, las componentes mixtas Del tensor de Einstein Eso quiere decir una componente arriba Un índice arriba y un índice abajo Entonces simplemente Por completez y para También mostrar cómo se suben los índices Que ya lo habíamos visto no En la métrica En el cálculo de Richie Se multiplica por la métrica y se suma si lo piensan, es el significado de lo que estamos haciendo. Cuando escribimos la métrica y subimos el índice, lo que hacemos es subir, es tomar una suma y multiplicarlo por la componente correspondiente de la métrica. Bien, y finalmente, este es el tensor de Einstein para un espacio esféricamente simétrico en cuatro dimensiones. Y noten que estas componentes son las mismas, las componentes angulares. Eso tiene que ver con la simetría esférica. Y de hecho no son independientes de estas dos. De hecho, es la misma. Bien. Entonces, de todo ese cálculo, vamos a tener una componente independiente del tensor de Einstein. Pero esto no lo podemos saber a priori. Esto se tiene que hacer siempre. Dada una métrica, dado un espacio-tiempo, se tienen que calcular todos los elementos de la curvatura. ¿Bien? ¿Tienen preguntas? Este, ¿ese documento, profe, lo, lo van a subir al Classroom? Sí. Ah, muchas gracias. Sí, esto es para que lo utilicen. Lo pueden utilizar en la tarea y en los subsecuentes problemas, <coughs> en las siguientes tareas. Bien, ustedes deciden si usan, si usan esta hoja de matemáticas. Por supuesto, la tienen que modificar, ¿no? Esta está para un espacio-tiempo de cuatro dimensiones y con esa forma de la métrica. Si quieren aplicarla, por ejemplo, al problema del toro, pues tienen que modificar las coordenadas, el número de dimensiones, etc. Pues eso les va a mostrar cómo, se, cómo funciona el cálculo de los símbolos de Christoffel. Bien. Bueno, un aviso más. La próxima semana vamos a tener el examen. Esta tarea está programada para que la entreguen el próximo lunes. Y el examen entonces lo tendríamos el jueves de la siguiente semana para que nos dé tiempo de hacer un tercer examen. ¿Y entonces este examen nomás sería de usar o los temas hasta ahorita? Sí, pero nota que es un montón. Sí, aunque sea poquito, sí son muchas cosas. Sí, de hecho me preocupo porque es mucha información. Por eso preferí darles ya desde ahora esta hoja de matemática Para que puedan hacer esta tarea con, el, con ella porque realmente es mucha información, son ecuaciones geodésicas, son tensores de curvatura, y eso involucra derivadas covariantes, eh, identidades sobre, sobre tensores, entonces es en realidad una cara muy pesada. Bien, ¿tienen más preguntas? Por el momento no. Bueno, les voy a pedir que terminemos la sesión de hoy. y eh, Si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, pues... Por favor, escríbanle a Carlos o, o a Eric. Bien. Gracias, chicos, por su atención. Hasta luego. Gracias.